¿Qué tal? ¿Cómo estás? El video de hoy va a ser para poder traer mayor claridad a una consulta que ya varios me han hecho, a través de algunos de WhatsApp y otros a través del Messenger de Facebook. La pregunta es la siguiente que ya varios me, me hicieron, es ¿por qué debería tomar una sesión de coaching y no otra cosa, otro tipo de sesiones? Eh, la respuesta es básicamente siempre la misma a cada uno de ellos y de ellas que me han preguntado y es la siguiente. Eh, que de hecho creo que es una, la característica que a mi entender es la más poderosa que tiene, una de las más poderosas que tiene el coaching, que es, eh, aparte de trabajar sobre la persona, sobre quién es esa persona en el momento de hacer las cosas, es que al final de cada sesión, sea una sesión de 45 minutos, de una hora, de una hora y media o lo que dure la sesión, al finalizar cada sesión, la persona se lleva algo para hacer, algo para poner en práctica sobre lo que descubrió en esa sesión. Y eso creo que es fundamental y una gran diferencia con otras disciplinas. ¿Por qué? Porque todo lo que descubrió en esa sesión, en ese tiempo de trabajo en común entre el coach y, el, y esta persona, el cliente, digamos, coach y coachee, lo que descubre yo como coach lo invito y lo acompaño a qué? A generar un plan de acción, a generar una estrategia o lo que habitualmente llamamos es, ok, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, siempre en cada sesión diseñamos, la persona diseña, yo lo acompaño y lo ayudo a pensar, a verse en la situación para poder llevar a cabo los cambios que necesita realizar, pero algo concreto, ¿no? Digamos, algo realmente tangible, comprobable, que pueda ver el día a día, el cambio en el paso a paso para poder lograr eso, ese objetivo que se planteó, ese cambio que se planteó. Con lo cual, esto creo que es una, un gran diferencial ante otras disciplinas y eh, la persona en una hora, hora y media o 45 minutos de trabajo, indefectiblemente, se lleva cosas para hacer con lo que descubrió. Y esto... Lo acerca al lugar, al objetivo, al sueño, al propósito, a lo que quería cambiar o lograr. Si estás interesado en tener sesiones de coaching, puedes contactarme por Facebook o WhatsApp.